Buenas tardes, esto es el Dilata Informa, el informativo semanal de la vida. La primera noticia es que ya están abiertas las inscripciones a la Cursa de la UAB, la carrera solidaria de la Universidad en colaboración con la aparato de Téteres. Tras el éxito de la Cursa de la Vila el año pasado, la UAB decidió encargarse de la organización de la carrera para darle más dimensión. Se han añadido tres modalidades más con relación al año pasado, la carrera de 10 kilómetros, la caminata de 6 kilómetros y la caminata de 480 metros para las personas con movilidad reducida. Se mantiene la carrera de 6 kilómetros del año pasado y las mismas categorías en todas las modalidades, desde sub-20 a mayores de 50 años. El precio de la inscripción varía entre 10 euros y 14 euros, dependiendo de si el participante es federado y posee o no el chip GROC. Este chip es imprescindible para participar, puesto que mediante él se registran las marcas de los corredores según categorías. A los competidores se les regalará también una camista de la cursa y una entrada gratis al SAF. La cursa de la UAB es una carrera solidaria y por ello parte de la recaudación se destinará a un fin benéfico. Y volvemos a hablar del helicóptero que sigue sobrevolando la vila. Por fin tenemos una versión oficial de Los Mossus confirmada por el diario digital Todd San Cugat". El helicóptero sí busca ladrones de inmuebles que han realizado varios robos en San Cugat y en Bellaterra. De momento la policía lo sigue buscando. Y ahora cambiando de tema, la Vila albergó su primera exhibición de Slackline del año el pasado viernes 1 de noviembre. Bueno, la Slackline es un sport que consiste en tensar una cinta entre dos puntos fixos que generalmente son árboles. Y el otro día fue la segunda exhibició que va a molt muy bien, los artistas que van venir la primera vagada, que son de aquí, Slacklines ya nos van a en contacto un range y tal, y hemos estado entrenando aquí, y bueno, cual sea persona que vulgui a probar, puede pot venir, puede pot contactarnos a través de la página web de Facebook, y estamos aquí a disposición de tothom para donar consejos y para enseñar a tothom que vulgui Aprender otro deporte. Para participar en las sesiones regulares de Slackline del Club de residencia basta con contactar con la página Slackline UAB Open Team Vila Slackline en Facebook. Y ahora una muy buena noticia para los bilaternos que juegan al básquet. Se acaba de aprobar la instalación de dos canastas en la zona cercana al bloque F y al campo de vole. La nueva canasta se emplazará en la zona entre la pérgola y las escaleras que llevan al bloque E. Además, se trasladará la canasta que ya utilizan los bilatanos de forma que se pueda tener una cancha de básquet de 4 contra 4. Mantenimiento no tiene claro el inicio de las obras, pero su jefe, Oriol Ors, asegura que se hará lo más rápido posible. Me parece que es una iniciativa muy buena porque esto es un espacio que no se está utilizando últimamente y, y que mucha gente querría, querría aprovecharlo para hacer una, una cancha de básquet. Que hoy en día tenemos solo esta canasta y no da para toda la gente que queremos jugar y yo creo que se animaría mucha más gente si tuviéramos una cancha decente aquí en la Vila Esperemos que se cumplan las previsiones Ahora con Deportes el resumen de la Liga con Alejandro Mendoza Bueno Javi, ¿cómo ves las, ¿qué expectativas tienes para la Liga? ¿Para la Liga? No sé, a ver, ¿qué tal el equipo? Mirando ese individuo, no muy buenas pero en el conjunto tenemos buen equipo, creo y una gran afición, mira, ahí tenemos una gran afición que siempre están presentes y creo que, a pesar de ser novatos, podemos hacerlo bien. Una semana más se han enfrentado a un equipo de novatos y los veteranos. En este partido entre el Pinolum y el Old Team se impusieron los azules, con un juego más rápido y vistoso, en el que el físico también jugó un gran papel. A medida que fueron pasando los minutos, el Old Team fue bajando la intensidad de su juego y se limitaron a mandar balones arriba para intentar ganar alguna jugada. Esta situación la controló bien el Pinolum, poniéndose 3 de arriba con algún detalle de calidad de Javi. El Old Team no se rendía y consiguió cortar distancias en un córner mediante un gol de Juan. Pero dos goles más de los azules sentenciaron el partido. Bueno, Sergi, ¿cómo es la Liga? Bueno, de momento una primera jornada, a ver qué tal la segunda. Y bueno, no sé, realmente mucha competitividad veo yo entre todos los equipos que hay. Pero bueno, intentaremos dar el callo. ¿En qué posición os veis quedando la Liga, más o menos? No, rozando entre el dodécimo y el, y el séptimo más o menos. El partido jugado el lunes a las 11 solo tuvo un color, el blanco del Semenap. En todo momento controlaron el balón, por lo que los goles no tardaron en llegar. Con el primero llegaron muchos más, con un resultado final de 13 a 1. Los blancos tocaban y tocaban, sin prisa, hecho que hizo que casi todos sus jugadores marcaran algún gol. Por otro lado, el Granjas Team buscaba un juego muy directo que la defensa del Semenap paraba sin dificultades. El gol del Granjas llegó a una buena jugada de Iker, por la banda izquierda ante la que Handron no pudo hacer nada. Con este resultado, el Semenap sigue siendo el equipo menos goleado de la liga. Bueno, hasta aquí hemos llegado con los deportes y con las noticias. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.